Sí, eh, nosotros hemos venido eh, teniendo algunas dificultades con el servicio. En muchos sectores se ha sentido una deficiencia, pero todo es motivado por eh, unas averías que hemos tenido en la estación de bomberos. Nos han salido en las últimas semanas tres equipos eh, fuera de servicio. Ya de esos tres equipos hay dos que se restablecieron, por lo cual ya el servicio se ha normalizado bastante. Eh, específicamente esa zona del pueblo nuevo, de la zona de la propia Olivier, que tenía muchas quejas, ya esta mañana le llegó, tal vez no de la manera acostumbrada, pero hay que entender que estamos restableciendo de nuevo el servicio después de, de estas averías. Eh, lo que es la zona del Aguayo, el Aguayo tiene agua a las 24 horas del día, eh, tuvieron ahora ciertos inconvenientes y es por la situación de un equipo de la planta que había salido y ese equipo se instaló por lo cual nosotros entendemos ya que están eh, recibiendo un servicio de manera normal. Si hay alguna parte de los que no está recibiendo agua de manera normal, pues bueno que se acerquen por aquí, por nuestra oficina, para nosotros entonces determinar cuál es la situación, porque ahora mismo nosotros estamos bombeando el agua de una, de una manera ya acostumbrada. Eh, como le decía anteriormente, ya hemos instalado parte de los equipos, eh, solamente nos queda un equipo fuera, pero eh, ya la situación ha mejorado bastante, ya la mayoría de sectores ya se está sintiendo de nuevo el servicio de una manera normal y lo, por lo cual entendemos que en los próximos días ya todo estará de vuelta a la normalidad.